¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Uzi Love Freak, bienvenidos a un nuevo video. Ahora, sé que no hago un video de este estilo hace mucho, pero quiero darle una oportunidad. Hace unos días, hablando con un amigo, me preguntó en dónde, dónde normalmente veo anime. Yo le contesté que normalmente lo veo en Crunchyroll, la plataforma en la cual tienes que pagar para poderlo ver legalmente. Y esto eh, contribuye un poco para que puedan lanzar nuevos animes y apoya un poco a la industria. Sé que muchos tienen opiniones divididas respecto a que si realmente apoya o no... A la industria del anime, pero no voy a entrar en detalles. A, a lo que voy es que mi amigo dijo que simplemente él lo ve en alguna otra plataforma como, no sé, Anime FLB o Anime ID, donde realmente encuentras toda clase de animes tan fácil con un solo clic. A diferencia de Crunchyroll, el cual tiene que siempre estar batallando con cuestiones de licencias o cuestiones, por ejemplo, para Latinoamérica, donde el anime no se ha traducido aún y no lo proyectan, no, no está en ninguna parte. Simplemente no te dan el anime si no existen en tu idioma. Aunque sí, puedes cambiar la forma en la que ves el anime. Es decir, puedes conectarte al servidor de Estados Unidos y ver los animes que están traducidos en inglés sin ningún problema. Esto es siempre y cuando sepas el idioma al que, del país al que corresponde. Y me llevó a pensar, ¿por qué la gente prefiere ver animes en, digamos, no la mejor calidad, tener problemas con add-ins? Tener conflictos con cuestiones de, de rastreo de IP para poderte dar uh, propaganda que no quieres Para poder accesar a sitios que posiblemente sean un riesgo para tu computadora o algo por el estilo Y, y sobre todo porque esas personas que dan de alta uh, animes en su propia página Como ya los mencioné, AnimeFLVX, Anime o Anime ID Están tercerizando su servicio con otro, otra persona el cual monetiza esos videos y ellos ganan dinero con cada vez que tú ves el video y o eh, das un clic en alguno de los add-ins que están alrededor de la página ellos realmente hacen dinero con solamente eso habiendo tantas plataformas legales como ahora las hay como Amazon, Netflix, uh, Crunchyroll, Hulu y diferentes, muchas otras plataformas que puedes obtener en las cuales necesitas una suscripción y bueno, realmente después de analizarlo me doy cuenta eh, que las personas que piratean anime o miran anime de una manera ilegal, por así llamarlo, uh, bueno, no puedo culparlos. Realmente tienen un punto a favor cada vez que lo hacen. El primer punto es fácil, es gratis. Así que no tienes que pagar una suscripción como en, caso, en mi caso yo pago suscripción a Crunchyroll por 69 pesos mensualmente. Ahora, sé que no es un precio muy alto, inclusive tienes, que, inclusive tienes la, la opción de contratar una suscripción anual y dejar de, dejar de pagar mensualmente. Ahora, el problema con esto, especialmente en Latinoamérica, es que he notado la, que hay una falta de interés en nuestros países en cuanto al anime. Es decir, la única forma en la que puedes comprar un DVD de o algún anime original es a través de internet, no existe ninguna tienda o lugar donde puedas conseguirlo a menos de que lo hagas en una convención, una convención de cómics o anime a un precio exageradamente alto sumado a esto un DVD de una temporada de anime te cuesta alrededor de los 300 a 400 pesos estamos hablando de una, una temporada completa y si ese anime tiene más de una sola temporada posiblemente esto suba a un precio mucho mayor Así que es mucho más sencillo entrar a Google poner, no lo sé, Monogatary bueno, service Mega, un link, descargar 100% real, no fake. Así de fácil. Así de fácil es poder descargar un anime completo desde internet. Y, y lo entiendo. Realmente entiendo. Inclusive aunque me moleste y puesto que yo soy una persona que trata de mantener, en mi caso pueden ver, no sé, las reacciones en mis videos y demás, son de plataformas que... Que son originales y quisiera mantenerlo así porque sé que aunque sea una ayuda muy muy poca quiero mantener esa ese fanatismo del anime que tengo en un buen sentido quiero quiero apoyar lo más que pueda a esta a esta comunidad para poder hacer crecer y poder traer más inclusiva a latinoamérica pero eso no es muy fácil la verdad y lo entiendo muchísimo ya que como ya lo mencioné creo que el punto principal es el dinero para quienes no sepan cómo funciona eh, digamos Crunchyroll o Amazon, uh, Amazon video les voy a explicar básicamente lo que hacen es comprar directamente a los creadores o autores del anime una licencia, una licencia para poder utilizar su anime en, en su plataforma y esa licencia tiene un tiempo de expiración es decir Puedo comprar la licencia para X anime durante un año, utilizarlo durante un año en mi sistema, pero una vez que, es, que esa licencia se vence, si yo no pago una renovación, ellos van a simplemente quitar su contenido de mi sistema. Y eso pasa actualmente, por ejemplo, puedes buscar, uh, no lo sé, My Hero Academia en español, en la versión en español de... de crunchyroll y esta novia se ha sido agregada hasta hace poco porque no había licencias para transmitirlas de manera en latinoamérica así que hasta hace poco se, se dio de alta en la eh, my hero academia primera y segunda temporada y si esa, esa la licencia vence ellos simplemente van a removerle el anime del, de la plataforma y qué haces cuando estás pagando para tener un servicio de transmisión anime y no encuentras el anime que quieres ver bueno, vas a una página de las que ya mencioné y lo ves gratis, sin ningún problema. Simplemente tienes que soportar algunos anuncios o ads que puedes bloquear con Google, con Google Chrome y no necesariamente tenerlos que ver. Pero la única diferencia es que no lo vas a ver en máxima, en, en una resolución súper óptima. Pero aún así lo ves y gratis, sin ningún problema, con un clic. Y inclusive en el, en el sitio en el que entres no tienes que preocuparte por... Absolutamente nada puesto que todas las series están ahí, todas, sin ningún problema Y es súper fácil poder piratear un, un anime Porque es tan fácil poder descargar cada episodio y poderlo resubir a tu propio sitio Inclusive estos mismos sitios te dan la opción para descargar el episodio que quieras ver Para poderlo ver cuando quieras Es por eso que hay series completas de, de anime en Youtube Inclusive en Youtube, uno utiliza un segmento de algún anime durante 5 segundos y te llega una notificación de copyrights Pero ellos suben series completas y Youtube no hace absolutamente nada Tengo que admitir que ser fan del anime es algo muy muy caro es, No es fácil poder encontrar series originales en DVD o Blu-ray No es fácil poder conseguir la serie manga que tú quieres No es barato hacerlo y las partes donde lo venden Lo venden a un valor súper Elevado o inflado Porque te lo venden como si fuera importación A pesar de que son producidos aquí Con una, una traducción latina es, es... No tiene sentido Pero es exageradamente caro poder ser Un buen fan del anime Si quieres conservar la serie original En, en Blu-ray O en DVD, si quieres conservar el manga original Si quieres conservar la suscripción a la plataforma del anime que está apoyando directamente a los autores es exageradamente caro, si quieres comprar las figuras oficiales del anime es exageradamente caro y aún no entiendo por qué la industria es tan cara, en especial en Latinoamérica, ya que en Estados Unidos es... Por lo menos la mitad del precio de lo que estás comprándolo aquí en México. Y tras pensar durante un muy buen tiempo. Lo único que se me puede ocurrir. Es un sitio muy parecido a Steam. Donde muchos diferentes publicadores de juegos. Ponen sus, su juego en, en ese sitio. Y todo el mundo tiene acceso a él. Y obviamente tienes que eh, pagar algún tipo de suscripción. Para que el sitio estuviera, en, eh, estuviera ahí. Y comprar el juego que tú quieres. Pero hace o sea, algo muy parecido con anime. Es decir. Si juntarías todo Crunchyroll junto con todo video Amazon, junto con Netflix, junto con todos estos servicios de streaming los pones todos en una sola plataforma y pagas una sola suscripción para tener todo lo que tú quieras tú puedes escoger sobre qué plataforma quieres ver ese anime y todas las licencias van a estar ahí es decir, no puedo pensar en otra tienda de juegos que no sea Steam si pudiéramos hacer eso con el anime Sería completamente la solución a todos los problemas que tiene la industria Hay actualmente un problema muy serio con el anime Es que no hay suficientes fondos para poder crear tanto anime como se desea Y terminan siendo series no muy buenas que nadie pidió Y adaptaciones que terminan siendo mucho muy cortas o muy malas No sé si han notado que ha habido una, un incremento en series en miniseries de 3 a 4 a 5 minutos cada episodio Cuando normalmente un episodio es de alrededor de 22 minutos Y esas series realmente son bastante frustrantes Porque si eres fan del manga o serie o light novel o visual novel del que son adaptadas Te quedas con solamente un anime de 4 minutos a la semana Y bueno chicos um... Bueno chicos no quiero alargarme mucho el concepto que quiero llegar aquí es, si tú, a ti te gusta el anime y te gusta apoyar este concepto del de fanatismo correcto del anime, puedes hacerlo a través de algunas de las plataformas que ya mencioné, como Netflix, Crunchyroll, Hulu o algunas de las otras eh, compañías que, que estoy mencionando actualmente, y sí, tendrías que dividir tu suscripción o tu dinero en diferentes lados para obtener todo el anime que tú quieres. O el anime que quisieras ver todo en una temporada. Que lamentablemente es muy difícil y caro de hacer. Y aunque no me guste y aunque no lo quiera decir. Realmente en la actualidad es más fácil ver anime pirata que original. Y no lo digo simplemente por ser mexicano. Pero es algo que quisiera cambiar un poco la mentalidad de la gente. Es... es... Yo sé que es muy fácil dar un clic y ver el episodio que tú quieres, pero también es muy fácil poder entrar a Crunchyroll y crear una cuenta. Aunque sea más caro, créeme que la, la experiencia es muy diferente. Poder ver anime a una alta definición, poderlo ver con subtítulos oficiales, poderlo ver con, sin ningún tipo de, de ads en el alrededor, sin ningún tipo de problema en cuanto a, a rastreo de IP, sin ningún tipo de problema en cuanto a cuestiones de seguridad en tu equipo Y sin tenerte que preocupar de absolutamente nada Es definitivamente es la mejor opción que puedes tener Lo único y malo es que no es gratis Bueno chicos, ya sé que este video es muy diferente Pero la verdad tenía que expresar mi opinión al respecto y no lo sé, siendo un fanático del anime Realmente tenía que decir algunas palabras al respecto Bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí Muchísimas gracias por estar conmigo Muchísimas gracias por haberme escuchado Quejarme de este tipo de, de actitudes que actualmente hay en, en todas partes Y yo los veo en la siguiente Soy Luis Love Freak Bye bye